Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vengo con un nuevo video tutorial y en esta ocasión vengo a enseñarles cómo descargar e instalar los Sims 2 con todas sus expansiones. Así es, con todas y cada una de sus expansiones. Decidí hacer este tutorial porque es un poco complicado encontrar los Sims 2 actualmente, pues ya es un juego con cierta antigüedad, lleva bastantes años y es más difícil aún encontrarlo con sus expansiones y pues por eso decidí hacer este tutorial y bueno antes de empezar este tutorial eh, vengo a um, tengo que decirles que ocupan dos programas que son completamente necesarios ocupan WinRar y Utorrent estos dos programas son completamente necesarios pues de lo contrario no podrán descargar y tampoco instalar el juego los links les dejé en la descripción para que puedan descargarlos. Es muy simple, solamente descargan de la página oficial y ya tendrán el WinRar y el Torrent completamente bien, sin ningún problema. Es completamente sencillo, solamente los descargan y los instalan. Y bueno, una vez tengan instalados esos dos programas, vamos a continuar con la descarga. Les dejé un link en Mega, que es este, The Sims 2 Ultimate Collection.torrent, de donde dice descargar con el navegador. Les va a durar unos cuantos segundos, casi no, no dura absolutamente nada de tiempo esto. Y bueno, les descargará un archivo .torrent. Le dan clic Y les aparecerá un cartel. A mí me aparece así porque yo ya había descargado este archivo antes. Pero ustedes aparecerá un rectángulo algo grande, el cual tiene dos opciones. OK y Cancelar. Ustedes le dan a OK para iniciar la descarga. Y bueno, se esperarán a que finalice la descarga, va a durar bastante tiempo, va a durarles aproximadamente unas 5 horas, 7 cuando mucho. a mí me duró 7 horas, 42 minutos, la verdad va a durar bastante tiempo, eso, eso es cierto, pero la verdad vale mucho la pena porque es algo complicado ya encontrar este juego. Y pues bueno, una vez tengan completada la descarga, le damos a clic derecho, abrir la carpeta contenedora y nos aparecerá un archivo como este, un archivo .rat. Recuerden, insisto, tienen que tener instalado Winrar también. Y bueno, una vez tenga el archivo Winrar, le dan clic derecho, y aquí les aparecerán varias opciones. Le dan a extraer to the Sims 2 Ultimate Connection Multi 21. Oh, pero si lo tienen en español, su si Winrar les va a aparecer extraer en de los Sims 2 o Ultimate Collection. Bueno, le dan aquí y les dejará automáticamente una carpeta como esta. Va a dar un poco de tiempo la extracción, eso es cierto. Recuerda, así se llama la carpeta, The Sims 2 Ultimate Collection 2021 El Ampai, el amigo. Muy bien. Lo abren y desaparecerán varios archivos. Estos archivos son necesarios para instalar el juego. Lo único que tienen que hacer aquí es darle doble clic al archivo que dice setup. Ahí, ahí le dan a ejecutar. pero en los momentos aquí les aparecerá selecciona el idioma de la instalación ustedes eligen el que gusten en mi caso yo lo voy a poner en español le damos a aceptar y se esperan unos segundos para que inicie la de instalación del juego no se preocupen, van a dar un poquito de tiempo y bueno aquí les aparece bienvenido al asistente de instalación de los Sims 2 Ultimate Collection de dan a siguiente aquí pueden modificar la ruta de instalación yo les recomiendo que la dejen como está porque no no van a necesitar cambiarla no hay ningún problema la siguiente siguiente yo les recomiendo que lo dejen así que y único el escritor no, no le quiten la palomita siguiente y luego le van a dar a instalar yo lo voy a cancelar porque yo previamente lo había instalado pero ustedes la a instalar. una vez lo tengan instalado les pedirá que, que instalen el direct yo les recomiendo que lo instalen, pero ya eso es completamente su decisión. Y bueno chicos, una vez hayan completado la descarga, la instalación, perdón, les dejará un archivo en el escritorio. Recuerden, ustedes tienen que completar toda la instalación. Les dejará un archivo como este. Les dejará de hecho dos accesos directos, pero lo importante es este que dice The Sims 2 Ultimate Collection. Lo único que tienen que hacer aquí es darle doble clic y les aparecerá el Launcher. Como pueden ver, aquí aparecen todos y cada uno de los discos de expansión. No, no incluye ningún solo problema. Eh, pueden ver que no estoy mintiendo, aquí tiene todos y cada uno de los discos de expansión. Desde discos de complementos a discos de expansión. Y bueno, lo único que tienen que hacer es darle a jugar. Sin embargo, si ustedes tienen problemas con el juego, por ejemplo, que no les abra bien o algún problema por el estilo, es muy común, no se preocupen. Lo que pasa es un problema de compatibilidad con Windows más avanzados. Lo que pasa es que este juego fue lanzado para Windows XP y Windows Vista. Por lo tanto, Windows 8, Windows 7 pueden que tengan ciertos problemas. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho. Le damos donde dice propiedades. Recuerden, esto solamente si, si tienen problemas con el juego, que no les abra, se les cierre inesperadamente. Pero si tienen Windows XP o Windows Vista es muy probable que les funcione sin más problemas. Le damos a compatibilidad, recuerden compatibilidad, luego aquí les aparecerá desmarcado Ustedes la marcan y luego aquí le dan clic y luego les, les buscará el sistema operativo que quieren darle de compatibilidad Le dan a Windows XP Service Pack 3, le dan a aplicar, luego aceptar Y bueno, posiblemente ya, ya tendrán el juego sin ningún problema Les voy a mostrar eh, que el juego abre sin ningún problema y pues bueno, voy a voy a, voy a pausar el, el video para que puedan observar que el juego no tiene ningún problema. Y pues bueno, vuelvo en un momento. Y bueno amigos, como pueden observar, el juego funciona sin ningún problema. Aquí pueden ver que contiene todas las ciudades. No hay... No hay... no hay tiene ningún... algo fantante Y pues pueden observar que, que no estaba mintiendo. El juego les abre perfectamente, no contiene ningún error. Y bueno amigos, espero disfruten de este juegazo, que es sinceramente mi infancia, y por eso pude compartir este juego con ustedes, porque sinceramente merece la pena eh, volverlo a jugar. Y pues bueno amigos, el video ha concluido, espero les haya gustado como ya había mencionado, suscríbanse, denle like y me ayudaría mucho que compartan. Mi nombre es Alex Lev y nos vemos en otra ocasión.